El tiempo no tiene importancia Ya no me importan las horas Demasiado tiempo sin verte Pero me sobra tiempo para quererte No lo dudaría ahora Porque sé que ha llegado la hora de amarte grande y sin reservas De entregarte mi amor a todas horas No me lo pensaría un momento Ahora te amaría tierna y locamente Si tú me pidieras amor de repente Y mira que hace tiempo que lo intenté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 Puede mantenerse en la lejanía, puede que se rompa en la cercanía. Pero hoy por hoy no me lo pensaría, me entregaría todo entero a tu vida, te llenaría de gozos cada partida, te amaría con mucha pasión,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 Demasiado tiempo sin verte, pero me sobra tiempo para quererte.